Soy una persona normal Que lo he vivido en mi historia Solo reclamo gloria Solo tranquilidad Yo Que puedo soportar la tormenta en el mar a veces está vacío, me he convencido y comienzo a naufragar. Yo, que aprendí a normalizar todo lo que me molesta, lo dejo en la cuesta. Hacia el final Tú Interrumpis Mi felicidad te, te dejo este mensaje No quiero acercar a nadie Que calle esta verdad No me los huevos No me rompas Los huevos No me rompas Los huevos No me lo rompas, los huevos, no me lo rompas Más Me rebotan, me rebotan Yo Que me levanto sonrió al mal como una bicicleta que le falta una rueda me voy andando igual yo que te pedí de manera formal que no tengas Careta, y que nada te cuesta dejar de molestar. Vos que ya no querés escuchar como el mar y las olas rompe contra mis bolas. Cansadas de aguantar. Vos, sí, vos, que solo querés mal hablar. Escucha lo que te digo. Más vale ser amigo del silencio natural. Oh no, oh no. ¡Me quiero el martillazo en la bola